Nada de excesos ni estampados. La finalidad es lograr un look sin ornamentos innecesarios, elegante y cómodo. Las principales claves del minimalismo son líneas puras, sin adornos ni artificios, apostar por lo monocromático y los patrones sencillos, crear combinaciones con prendas de líneas rectas, formas geométricas o colores neutros. Un vestuario minimalista puede ser el mejor movimiento de estilo, para que cualquier hombre se vea fresco y sin esfuerzo. El minimalismo es una de las tendencias que mayor auge está teniendo últimamente en el lifestyle de Europa y Asia. Una tendencia que busca simplificar las líneas de diseño, haciendo diseños más sobrios, pero a la vez más sofisticados y elegantes. Un outfit estilo minimalista te hará ver a la moda con un toque de simplicidad inigualable. En esta ocasión te mostraremos cómo armar un conjunto efectivo de ropa minimalista, pero para toda ocasión. Primero, jeans negros. Este es el primer paso. Debes buscar unos jeans en color oscuro, de preferencia negros, con corte slim y sin ningún tipo de agregados, y por supuesto que no estén desgarrados. Segundo, una playera en tono oscuro puede ser con cuello redondo o en corte B, igualmente sin agregados, solamente en tonalidad oscura que haga juego con los jeans. Tercero, unos tenis negros o grises. Una buena opción son los tenis Vans. Estos son simples y muy acordes al minimalismo. Cuarto, la pieza principal es una chamarra o chaqueta bomber en color oscuro y sin ningún estampado, líneas o logotipos. Y por último, y como accesorio un cinturón en tonalidad gris que haga juego con los tenis.